Buenos días. Seguimos aquí en el cierre y clausura de esta jornada Género, Pobreza y Exclusión Social en España. Y bueno, estos minutos últimos, primero para agradecer a todas las personas, compañeras y, y personas dinamizadoras que han ido interviniendo a lo largo de, de esta jornada. Y para recopilar eh, pues, lo primero desde este mensaje de optimismo, de cierre que, que mencionaban las compañeras, del reto que tenemos ahora como sociedad para afrontar de manera coordinada el desafío de reiniciarnos, reiniciar el sistema y la sociedad con los aprendizajes que hemos tenido eh, post-COVID ¿no? y durante la pandemia que todavía continúa. En mi, en mi visión he ido recopilando muchos de los mensajes que han ido saliendo que simplemente rescato a modo de de highlights que, que nos puedan servir como, como orientaciones para, para seguir en este proceso de reflexión. Sabemos, eh, que y ya traíamos ese aprendizaje mucho antes de la COVID, que, que cuando las crisis entran por la puerta, a menudo la, la igualdad de género salta por las ventanas. ¿no? Entonces, ese cierre de centros educativos, esa vuelta a la economía de los cuidados en su raíz más profunda, pues ha visibilizado una vez más ¿no? cómo las desigualdades de género son transversales, están presentes y cómo las crisis que decíamos y la pobreza, pues toca especialmente ¿no? a las mujeres en, en todos sus aspectos. Eh, se ha rescatado también un mensaje importante y es que la mirada de la emergencia no puede empañar el reto que tenemos en la mirada de la recuperación y por lo tanto creo que es, eh, debemos rescatar este aprendizaje ¿no? de que la perspectiva de género debe estar también aplicándose en la parte de, de cómo vamos a hacer esa dotación, ese reparto de los fondos, a qué se van a aplicar y hacer también una, una mirada de, de evaluación posterior ¿no? del impacto que, que la aplicación de estos fondos pueda tener en, en, desde la clave de género. También querría rescatar algunas cuestiones que la compañera Graciela ha puesto en valor, ¿no? y es eh, la necesidad de que este enfoque de género se haga desde la mirada de la interseccionalidad siempre, la necesidad de, de que desarrollemos medidas y políticas públicas de apoyo a las familias y a la dependencia, eh, donde el empleo de la calidad especialmente destinado a las mujeres sea prioritario y donde también tenemos que que hablar de que la digitalización, que es uno de los grandes retos que afronta especialmente la administración pública y, y toda la, la sociedad en su conjunto, pues debe de ir acompasada también de, de la inserción digital de todas las personas, especialmente de las personas vulnerables. En un segundo bloque donde hemos afrontado la, bueno, la reflexión en torno a la importancia del empoderamiento de las mujeres y el acceso en sus derechos también en pandemia eh, las compañeras Filomena, María y Goretti han destacado diferentes aspectos que, que quiero resaltar. ¿no? Primero, Filomena nos ha recordado algo muy importante y es que si queremos hablar de desarrollo sostenible, esto nunca podremos decirlo en el sentido pleno si no incluye a todas las personas. A todas las personas, hombres, mujeres, infancia, adolescencia, con su diversidad integrada y sobre todo a todas las personas eh, con el mismo acceso y, y garantizando el mismo valor desde la, desde la dignidad. También se ha hablado de que no debemos dejar que la política del miedo ponga en, en valor las diferencias, sino que también tenemos que trabajar por esa coordinación, por esa unidad, para que la perspectiva de género multifocal transforme entornos. Se ha hablado de que han crecido las brechas de educación y violencia de género, y que esto es un, un, algo que, que debemos eh, de repente eh, poner en, en el warning, ¿no? de decir esto no se nos puede escapar y no puede seguir pasando y debemos ver qué, qué debemos hacer a partir de ahora. En la parte de la clave de las políticas públicas, importantísimo ha salido como no el poner el foco en la gobernanza y la participación, en tener datos de medición exacta, no solo desagregados por, por género, sino que luego hagan esa medición posterior de, del impacto de género. Por lo tanto, fortalecer esa parte de rendición de cuentas y presupuestos sensibles al género. También han salido la importancia de, de seguir tejiendo las resistencias, ¿no? de dar voz a todos los colectivos de mujeres eh, y sobre todo a mujeres participantes de, de proyectos en este caso de, en este caso que sufren una situación de vulnerabilidad, ¿no? para que también su mirada esté en el diseño de, de políticas públicas. Se ha hablado también de, de poner el foco y la mirada en, en esa brecha digital que mencionábamos, pero también en cómo tenemos que mirar esos retos que tiene el sistema educativo, donde la participación de las mujeres eh, se va sectorizando de manera que su mirada no está siendo bueno, todo lo que nos gustaría vista en el diseño de la industria 4.0 ligada a la revolución tecnológica que llega. ¿no? Por lo tanto, esa segregación escolar en la elección de estudios también debe ser algo que, que tengamos en, en la mirada. Por último, también se ha ido mencionando la parte de, de la importancia ¿no? de destacar la precariedad laboral el mercado laboral que debe reconstruirse desde esa mirada o visión androcéntrica que trae para pasar a visibilizar nuevas miradas donde la parte de la economía, de los cuidados y la conciliación esté. Debemos también transformar la, la forma en la que nos coordinamos desde las administraciones, por supuesto, donde se rompan esos compartimentos que mencionaba también la compañera Goretti en algún momento, y por tanto eh, plantearnos políticas y proyectos de largo recorrido, donde fomentemos acceso a derechos, autonomía económica, autonomía y poder de decisión de las, de las mujeres y sobre todo que su voz esté contemplada en las mismas. Yo creo que esto han sido un poco así, muy a grosso modo, las los mensajes que han ido saliendo, pero con esa clave de optimismo que decíamos, ¿no? de estar coordinadas las, las entidades, las administraciones públicas, la sociedad civil, eh, para la resistencia y para el diseño de la, de la nueva sociedad que viene, para ese reiniciarnos. ¿no? Sobre todo entendiendo que para, debemos planificar juntas, evaluar juntas y aportar juntas. Entonces, sin más, esta sería un poco... Eh, lo que quería resaltar en este cierre, de nuevo, como ya decía, agradecer tanto a la EP España y a Peña Asturias por la organización de la jornada, a las personas que han ido interviniendo y solo para finalizar un recordatorio y es que a todas las personas que habéis estado conectadas y participando de esta jornada se os enviará un correo electrónico con un formulario para la evaluación de la misma, al cual os agradeceremos que por favor deis contestación para seguir mejorando en en el diseño de, de esta jornada y, y las que vengan. Así que sin más, muchísimas gracias por la asistencia y vuestra participación.